¿Cómo están, mi gente bella, mi gente amada? <ríe> Bienvenidos a un nuevo video de Epsilon Academy. En esta oportunidad vamos a estar hablando efectivamente de qué es la integral de una constante. ¿Ok? Tranquilos que no voy a hacerlo por la tabla nada más. Vamos a hacer un componente de análisis, algo geométrico, la aplicación, el por qué. Y esto le da el intro al otro video que vamos a tener, que es la integral de una potencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, muchachos. Vamos entonces a entender qué es la integral de una constante, pero antes te invito a que tienes las notificaciones, te suscribas al canal, que visites nuestra página web epsilonacademy.com, conozcas el servicio Epsilon Plus. Puedes ser miembro del canal, ser parte de la manada aquí mismo y puedes básicamente eh, sin problema tener los mismos beneficios de nuestro servicio de Epsilon Plus. Todo eso en la descripción de este video. Ahora sí. Muchachos, cuando hablamos de la integral de una constante, sí, efectivamente, ya vimos hace, un hace unos videos anteriores que si tú tienes una constante es porque hubo una función que derivaste y te dio esa constante. ¿Sí o no? O sea, si yo te dijera a ti, mira pana, yo tengo la integral de k de x. K puede ser cualquier número. Vamos a poner un ejemplo directo. Integral de 3 de x. Piensa que hubo una función, hubo una función aquí que su derivada fue 3. ¿Sí? O sea, ¿qué función tú derivas y el resultado es 3? Pues entonces en ese caso, si nos vamos a derivadas, tiene que ser 3x. Porque la derivada de 3x es 3.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 Ahí técnicamente ya sabemos que la integral tendría que ser 3x más c. Entonces en el fondo, si sí, uno por tabla uno dice, no, que la derivada de k, la integral de k de x es x más c. Eh, bueno, aquí obviamente x más c multiplicado por k. Si nos vamos a las tablas, etcétera, eso es lo que nos transmite, pero yo quisiera que vayamos, que fuéramos más allá. ¿Qué pasaría si nosotros nos vamos entonces a esta parte clave, por así decirlo, de lo que serían nuestras integrales? Ok. Para nosotros, mire que aquí yo tengo una integral, y de hecho ahí está definida. Yo puedo quitar los intervalos de integración, la verdad. Yo puedo quitar los intervalos y esta es la gráfica de una constante. Pero recuerda que si yo voy a integrar esto, se supone que este valor, que es una constante, es la derivada de otra función. Entonces, en el fondo, ¿qué función tú derivas y te da una constante? Entonces, por eso, cuando tú vas a integrar acá, te percatas que básicamente es nuestro eje horizontal. O sea, en el fondo, sería la altura por el valor de X que tú tengas. O sea, voy a hacer un screenshot de acá. Me voy a traer el, el gráfico, ¿ok? Me voy a traer el gráfico para, un momentico, para que veas algo. Entonces, mira cómo aquí, si yo me traigo el gráfico para interpretar, si yo voy a derivar esto, es el área bajo la curva. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la altura que tengo aquí? La altura es 2. Entonces, el área bajo esta curva yo lo puedo pensar como un rectángulo. Y ese rectángulo, la base, es genérica. La base sería x. La altura, pues simplemente la altura es el valor de k que tengamos en la constante. Entonces mira que el área que tenemos aquí sería para nosotros, si el área es la base por la altura, por eso es k por x. Y esa sería para nosotros la integral. Al final la integral es la base, la, la base por la altura. Si yo defino el intervalo, no, yo quiero la integral es desde el número, desde 1 hasta 6. Pues entonces en el fondo para nosotros estaríamos integrando este pedazo que está aquí en rojo nada más. Por eso el resultado en una integral indefinida, pues, kx de desde 1 hasta 6. Donde k, en este ejemplo, vale 2 porque es la altura del rectángulo. Entonces, para ir un poco más allá, resulta que si yo quisiera, yo puedo plasmar acá que la función que nosotros derivamos, atención a esto, la función que nosotros derivamos, que nos dio 2, tú puedes decir que sería esta gráfica que está aquí. Esto, si yo te digo a ti, mira, f de x, hacia el en grande, f de x mayúscula, si esto es 2x, ¿ok? Si esto es 2x, la derivada de f de x, pues tú dices que es 2. ¿Recuerdas que la derivada es la pendiente de la recta tangente? Pues esta recta, al final, su pendiente es igual a 2. Y si la pendiente es 2, es una constante, y por eso la integral de una constante es una línea recta creciente, porque es la pendiente de una una recta, ya sea eh, positiva o negativa. Entonces, para nosotros, matemáticamente, la integral de una constante, efectivamente, es kx más c. Si es indefinida, se le coloca la c. Si es indefinida, se le coloca la c. No se te olvide, ya vimos en los videos anteriores por qué. Entonces, para nosotros, lo vimos en los videos conceptuales, por qué cuando yo integro, por ejemplo, la aceleración, porque técnicamente la aceleración sería, eh, un, si es una constante, por qué nos quedaba la velocidad, lo voy a escribir aquí un momentico. Si la aceleración es un valor cualquiera, ¿ok? Si la aceleración es una constante, la aceleración con respecto al tiempo es una constante A. Si yo te digo que la velocidad con respecto al tiempo era la integral de la aceleración, ¿ok? Con respecto al tiempo, mira que al ser una constante, A sale y mira que sería A de T. Y por eso era A la aceleración por el tiempo. Por eso es que la velocidad, si la... Y esto se le sumaba una constante, y la constante en ese caso, en la aplicación, era la velocidad inicial. Por eso la velocidad es una constante, que es la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo. Si tú derivas esto, pues obviamente me da la aceleración que está al principio. Entonces, cuando nosotros tenemos que k es 1, entonces empiezan esos, no, que si yo te... las tablas. Porque uno aprende uno no tiene que aprender por tablas, la verdad, así como que, ay mira, amén, mm -mm. Uno, si se pone a ver, la integral de dx, ¿por qué esto es igual a x solo? Porque básicamente estamos diciendo que k es 1, es como que decir 1 por dx. Y si k es 1 es como 1 que multiplica la integral de dx, y es como si la altura fuese 1. Entonces es un rectángulo de altura 1 por el eje horizontal, y por eso es 1 por x, que sería x más c. Entonces para que tengas esto en consideración de por qué la integral de dx sería x y pilas porque el eje horizontal pues, depende de la variable. Si yo te digo a ti dx, si yo te digo dt, de de u puede ser cualquiera. Lo que importa es que así sea integral de du, pues esto es u más c. ¿ok? Porque es aquella función y mira que en ese caso k vale 1. Entonces en el fondo también es una integral de una constante. Espero que esto quede claro. Me gustaría que lo tengas así en consideración a nivel geométrico. ¿Por qué? Y que esa, una constante es una línea horizontal porque esa línea horizontal es la pendiente de una recta de la función original. Si yo tengo una función original que la pendiente es 2x, su derivada es 2. ¿Eso qué significa? Que cuando yo voy a integrar una constante, el valor de esa constante es la pendiente de la recta que yo tenía antes de haber derivado. Entonces conectas con esa parte. ¿okay? Espero que te haya gustado, que haya quedado muy claro. Nos vemos en un siguiente video para seguir profundizando todo lo que serían esas reglas de integración para ir luego a la parte práctica, hacer muchos ejercicios y poner a, y poder profundizar todo esto. Chao. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.